El parche oficial de Marvel Snap ha llegado y hoy vamos a hablar sobre ello. Muchachos, finalmente el parche ha llegado y ha sido publicado por uno de los administradores del Discord oficial de Marvel Snap. Como pueden ver, acá han puesto la imagen del parche y luego han puesto pues todas las cosas que están viniendo en el parche. Y sí, todo lo que se filtró al final es tal cual como ellos acaban de publicarlo aquí. Todas las cosas igualitas, o sea, el, la filtración fue real, totalmente real. Y acá están exactamente todos los cambios que han hecho ellos. Tal cual como estaba en la filtración Acá está Aero se fue a 7 de poder Galactus a 2 de poder eh, Líder a 3 de poder Nova se fue a 1 de poder Y luego acá se vienen algunos cambios de Drax y Groot Que estos sí me gustaron a mí. Luego vienen los bosteos a Smad, a Black, Cat y Nakia, Que también le subieron más 1 de poder En resumen, los que lo, lo que nerfearon le bajaron 1 de poder Lo que bostearon le subieron 1 de poder Y luego en estos cambios que hubo Pues solamente jugaron un poco con los números y las habilidades del poder Y con eso, listo, ahí quedó la cosa hay algo que aquí yo no entiendo bien. Si una semana antes... Se había filtrado el parche. Y toda la gente había hecho una avalancha de críticas. Con respecto al trabajo de los nerfs. Y ellos teniendo toda esa información. ¿Por qué no hicieron algo para poder mejorar eso? Y poder haber entregado uno, una, un mejor paquete de nerfeos. Pero no. Simplemente se les dio por no hacer nada. A pesar de que toda la gente les estaba diciendo. Que esos nerfeos no estaban bien. Que era lo mismo que no hacer nada. Y pues lanzaron lo mismo. ¿Y cuál es el resultado? El descontento general. Ahora les voy a enseñar qué ha pasado. Y aquí volvemos nuevamente a la publicación. Original, donde incluso hay una lista de bugs, ¿no? de un montón de cosas que han arreglado, que eso también está filtrado en el parche original. Y aquí debajo al final ponen que va a haber una, una sección para discutir o para opinar sobre el parche. Y la verdad, pues, oye, que va qué coraje tienen estos manes o qué pelotas tienen. La verdad, para poner eso sabiendo todo lo que se le viene encima, y ahora les voy a enseñar qué es lo que ha pasado acá, muchachos. Y antes de ir al foro de discusión sobre el parche, hay algo que quiero que ustedes vean y no se vayan a olvidar de este detalle. Acá que es lo que dice para nuevos jugadores que quieran realmente acelerar las cosas, algo así lo que quiere decir estamos nosotros lanzando dice, y solamente por única vez una compra de una sola vez, el Pro Bundle con 12.500 créditos y con demás con suficientes boosters para poder mejorar 8 cartas de común de rango común a, inf a Infinity ¿verdad? Ya, esto no se vayan a olvidar de este detalle porque esto de acá, vamos a regresar eso dentro de poco, pero ahorita vamos a ir rapidito a la que es la parte de acá de la discusión del parche, y ahora nos vamos aquí a la discusión del Pro Bundle, y como como ven acá pues el administrador nuevamente pone todo el parche y en los comentarios ustedes si ustedes se ponen a leer con detenimiento todos los comentarios que hay acá es la mayoría, eh la mayoría están descontentos totalmente con esta actualización, con todas las cosas que han hecho, sobre todo los nerfeos la gente está bastante disconforme incluso también con los paquetes de Pro Bundle, ¿no? con la, los paquetes también de las nuevas variantes que han salido del, de, que tienen justamente la temática de Sabu, que eso ya lo vamos a ver pronto acá hay bastante descontento viejo, la gente la verdad está muy inconforme con todas estas cosas incluso hay de todo tipo de opiniones, eh, son pocos la la verdad los que dicen sí, bueno el, el está en algo no se puede hacer no acá la verdad la gente en, la, en su mayoría está muy descontentos con el resultado yo no sé la verdad quiénes sean los responsables de haber hecho este, estos lanzamientos del pro bundle y los y los paquetes y demás pero la verdad ahorita está pero súper súper hay, hay, hay mucha tensión ahorita en este en este foro por todo lo que ha estado por todo por toda esta información que acaba de lanzar Marvel están con respecto a un parche que ahora vamos a ver los paquetitos para que vean de qué trata la cosa Bien muchachos, vamos a ver lo primero que es algo que ellos han resaltado bastante que es con el, con el tema del artista. A ver, ¿cuál es el tema del artista acá? Vamos a ver rapidito, le damos clic acá... Si le dan clic ustedes, acá a la misma, donde dice variante de píxel, le dan clic acá, va a salir el nombre del artista. Acá sale variante de píxel G-Angle, es el que ha hecho esta variante de píxel de Mantis. Y así como el resto de variantes, ustedes le van a dar clic y les va a salir el nombre del artista para que ustedes puedan ver. Me parece que si es una variante básica, incluso hasta las variantes básicas, por ejemplo, del diseño, también sale el artista, que no sé si serán trabajadores mismos de Marvel, de Marvel Snap, o serán también de repente terceros que entran a colaborar. Pero bueno, ahí están los nombres de todos los artistas de cada de cada variante supongo ves acá también igual hay otro mira acá hay eh, sanford green ryan Kinner. son otros eh, artistas también que han puesto también acá el, el arte para poder hacer esta, a esta mantis que es de, de diseño original bueno pasando de esto Pasando de esto nos vamos ahora a la otra parte que es la parte de los bundles o de las ofertas. Y ahora nos pasamos entonces a las ofertas del juego. ¿Cuáles son las ofertas que ha lanzado? Esta es una oferta que va a durar solamente 7 días y dice Obra Maestra Primigenia. Acá como ven hay tres variantes ¿no? que son Sabertooth, White Tiger y Craven, que están en, este, en esta temática tipo hecho con el arte de Sabu. Te están dando 1500 créditos y 3000 de oro. ¿Qué cosa más te dan? Te dan obviamente las, los marquitos, ¿no? Estos marquitos de acá que son pues son marquitos que son cortados de la misma carta. O sea, no hay nada de valor agregado en estos marcos. O sea, este avatar de acá no tiene nada de valor agregado porque solamente lo que han hecho es cortar un, un, este, una parte nomás de la carta y lo han puesto, y lo han puesto aquí. Y encima creo que hasta se ve un poco, este, como se dice, un poquito desenfocado, ¿no? Se ve como que no se ve muy clarito, no se ve muy nítido. Pero bueno, ese, eso es lo que yo creo ahí. Ahora, acá te dan potenciadores, que la verdad como, como ya saben los potenciadores a estas alturas, jugando White Tiger, Craven y, y seguramente varios que habrán jugado mazo de destrucción en algún momento con Sabertooth, deben tener suficientes potenciadores para subir estas cartas que no necesita, que esto de acá no se necesita, viejo. Y 1500 créditos. Vamos a ir sacando un poquito las cuentas acá. 3,000 de oro, ¿cuánto es 3,000 de oro? Miren, para que sea una idea, 1,200 de oro son 1,500 créditos. Ahí nomás con 1,200 de oro ya pagaste la oferta de 1,500 créditos. Ahora, esos 1,800 de oro que restan están distribuidos en todo el arte que hay de acá. Todo esto es cosmético totalmente. Y si a ti te gusta el arte del, del, de, de esta persona que está haciendo esto, de repente te gusta este tipo de cosas, puede ser que este paquete sea para ti. Si es que juegas bastante alguna de estas cartas de repente puede ser que alguna de estas variantes te guste entonces lo puedes comprar pero son 1800 de oro en gastar en tres variantes en tres, eh, en, en tres avatars ¿no? Que están distribuidos en eso Es como que si cada variante digamos Si lo ponemos así es como si cada variante Te saliese, se, te saliese aproximadamente 600 de oro Si nos olvidásemos del, del avatar Pero la verdad ahorita Estas cartas de acá muchachos Yo les digo con sinceridad Estas cartas no se están jugando eh, a, a menos que seas alguien que juegue en serie 1 y serie 2 Y que juegues bastante White Tiger Y por ahí juegas Craven También con el tema este de los de demás movimientos Puede ser que por ahí te... Te dé la, las ganas de poder comprarlo. O que seas muy fanático del artista. ¿no? Del estilo que tiene el artista. Pero yo la verdad no le encuentro valor a esto ahorita. O sea, no justifica para mí gastar 3.000 de oro. Eh, ¿Que cuánto es ahorita 3.000 de oro viejo? 3.000 de oro son... Mira que 3.000 de oro son cerca de... Algo como de 40 dólares. ¿no? 35 dólares creo que es. no, Pero digamos que estamos pasamos de 3.000 de oro a 3.850. Son 50 dólares. Más o menos que te va a costar. Entonces es bastante. O sea, el sacrificio que hay que hacer acá por un bundle por 1500 créditos y tres variantes. A mí, por ejemplo, para mí no lo vale. No sé si para algunos lo va a valer, pero la verdad 1500 créditos en, en su vida de nivel de colección es nada. Prácticamente son creo que 30, 40 niveles de colección a lo mucho. O sea, no es absolutamente nada esto. Entonces, para mí esta oferta de acá no es buena. Eh, da, una, da una recompensa muy baja por los 3000 de oro que estás pagando. Siento que las variantes incluso que están acá, ni siquiera son de las más jugadas en el juego. Desde serie 3 para adelante estas, estas cartas ni se ven ahorita casi. A mí Menos que hubiesen puesto, mira, si ellos hubiesen querido vender, hubiesen puesto de repente un Silver Surfer con temática, sino con ese tipo de temática de esta arte que tiene este artista acá que está bonito. O hubiesen puesto algunas otras cartas de repente, una o un aero, un líder, ¿no? Imagínate que las hubiesen puesto en este estilo de variantes de acá. Y ahí eso de repente hubiese sido más, más posible que lo hubiesen vendido a que te pongan variantes de cartas. Que la verdad, como la mayoría de personas ya están, ya están en serie 3, no les va a importar mucho esto porque estas cartas casi no se juegan a partir de esta serie. El metajuego es muy distinto acá. No se está usando White Tiger. Parece que ellos están pensando que todos recién estamos iniciando el juego y que estamos comenzando a usar estas cartas. Y, y decimos, bueno, sí, como la uso bastante esta carta, pues ser la variante está bonita me gusta pero cuando ya la carta no se usa ya solamente queda lo bonito que es la variante y ya el valor ya el, el incentivo para comprarle es mucho menor y es muy poco probable o muy muy la, la probabilidad es muy baja de que tú quieras comprar esto aparte que el precio de oro con el, los créditos que recibes digamos con los demás cosméticos para mí al menos no justifica así que bueno les dejo de todas maneras esa opinión seguramente habrá gente que lo quiera comprar sobre todo si eres free to play viejo piénsatelo bien porque seguramente más adelante saldrán más paquetes de repente por ahí que se le ilumina la cabeza uno de los Marvel Snap y salen algún paquete bueno, así como el del Sunspot que salió, que ese sí valía la pena comprarlo así que por ahí de repente dentro de esos Dentro de tantos paquetes que no valgan la pena, por ahí sacarán alguno, que pues si sí, sí dirás, oye, todo el oro que he ahorrado es para este momento y lo compres y te sientas a gusto, pero acá al menos es, no es una buena compra dentro de mi opinión, así que bueno, piénsalo bien si lo quieres comprar, de todas maneras es tu oro, es lo que tú haces con eso, es tu, es tu esfuerzo, y si tienes tu dinero, pues si te sobran los billetes para comprarlo dale viejo, porque igual son variantes que están bonitas, pero que lamentablemente no se usan tanto en el metajuego. Y ahora vamos a pasar al paquete pro, recuerden que les subrayé una línea y les dije que se acuerden de eso bien porque en algún momento lo vamos a tocar ya acá está el paquete pro y qué es lo que decía en la línea que ese paquete estaba hecho para nuevos jugadores no para gente que quiera que quiera hacer un salto importante en el juego no de inicio no los que recién estaban comenzando qué es lo que te dice acá 12.500 créditos Que son ellos aproximadamente 250 niveles de colección Que eso tienen razón, el cálculo no está, no está mal El cálculo está muy cercano a lo que es Y de paso te ponen el por 8 en potenciadores ¿Ya? Te ponen el por 8 en potenciadores Y acá te dicen que te van a dar potenciadores Para... 8 cartas no para 8 cartas que tú mejores directamente a infinito no sin ningún problema y esto cuánto está costando aproximadamente 100 dólares me parece no sé si 119 o, o 109 dólares o, o 99 pero está por ahí más o menos por el por el valor creo que creo que vi que el precio estaba en 99 dólares americanos ahora muchachos cuando se trata de un nuevo jugador, tú recién entras, imagínate que tú recién entras al juego, que esto para un nuevo jugador es un bosteo grande, o sea, puede pasar directamente de serie 1 a serie 2, ¿no? Comprando esto. Pero digo yo, tú siendo jugador nuevo, recién estás conociendo el juego y te está gustando el juego, ¿tú crees que te vas a ver motivado a comprar, a gastar directamente 100 dólares si recién estás conociendo el juego? Por más que sepas que eso te va a ayudar a subir bastantes niveles, ¿no? Y te va a ayudar a abrir un montón de cartitas, digamos, ahí seguras. Porque en, en Serie 1 y Serie 2 están el camino de nivel de colección. Te dan cartas, aunque sean aleatorias, igual son cartas seguras que vas a recibir con respecto a la, a la gente que ya está en Serie 3. Entonces... Claro, o sea, si tú fueses un nuevo jugador y ves este paquete, tú dices, oye, no está mal subir, pero luego ves el precio y dices, bueno, no estaría tal vez tan dispuesto a pagar 100 dólares si recién estoy conociendo el juego. O sea, yo no le veo mucho sentido a esta oferta. Porque esta oferta, ellos dicen que está dirigida a nuevos jugadores. Ahora, ¿qué pasa con los jugadores antiguos, por ejemplo, ya como nosotros que ya tenemos ya varios meses en el juego, ¿no? Tres meses, dos meses, por ahí, y estamos en serie 3. ¿Vale la pena realmente subir...? Eh, Comprar digamos este paquete para poder subir 250 niveles de colección que aproximadamente son como 22 cofres para que esos 22 cofres te toquen 4 o 5 cartas que son aleatorias y que, y que muchas veces te pueden tocar cartas malas viejo que no te sirvan de nada. Imagínate gastar 100 dólares para que te pase eso O sea, puede ser un avance bonito para algunos de repente Que están recién en nivel 1000 de colección a 2000 Pero también puede llegar a ser muy frustrante Si es que abres los, los paquetes y te tocan cartas Que no se usan lamentablemente en el meta Te vas a sentir mal de haber gastado esto Porque este es el único valor que te da el paquete pro El paquete pro solamente te da 12.500 créditos Y los potenciadores están muy de más Estos potenciadores, muchachos, los pueden conseguir jugando en el juego No necesitan... Comprar esto, o sea, no es, no, no es un valor agregado a los potenciadores. Solamente es algo que pueden ahí, que está muy de más... Que simplemente jugando en el juego los vas a poder conseguir. Es más, estos potenciadores que te van a dar seguramente como no tienen ahorita un nombre para quienes van. Eh, de manera como se dice aleatoria te lo van a poner seguramente a muchas de las cartas que tengas en tu colección. Pero claro, para alguien que es antiguo probablemente te las puedan poner. No sé si necesariamente te la van a asignar en cartas que tienen poco potenciador. Para que tenga más potencial y las pueda subir. Pero igual no vale la pena porque recuerda, jugando tus partidas... Puedes hacer tus potenciadores tranquilamente. Este juego de aquí como los cientos y miles de juegos móviles que existen. Están basados en microtransacciones y ahí el éxito de su negocio. Pero este juego de acá de alguna forma no te quiere vender microtransacciones sino macrotransacciones porque mira los precios que están poniendo acá, son precios bastante altos que al final para su estrategia de negocio no es tan buena porque los jugadores que vienen a jugar ese tipo de juegos que vienen de otros juegos móviles están acostumbrados a los gastos pequeños y de pronto tú les pones 3000 de oro, 6000 de oro, 7500 de oro, les pones precios como estos de acá de, de 100 dólares, le pones precio de 30 dólares, 50 dólares y son precios demasiado altos para alguien que está acostumbrado a las microtransacciones. Yo no sé qué tanto les está funcionando a ellos en el, en el mercado en general porque yo estoy viendo mucho descontento de gente que la verdad estos paquetes les parece caro. Es más, o sea, hasta los mismos nuevos jugadores, como les decía, ¿quién, en, quién va a comprar así nomás un paquete si recién está conociendo el juego? Generalmente los paquetes que funcionan, o al menos los que yo he visto que han funcionado, es el, el de Capitán América que está a 2.99. Ese paquete, por ejemplo, cumple muy bien con esta, con esta función de que entre un nuevo jugador, se enganche un poco con el juego y su primera compra que va a hacer lo hace a través de ese paquetito y después, después de hacer Esa compra lo va a llevar a hacer compras más grandes Es normal, es la evolución de muchos jugadores Incluso que te dicen, sí yo comencé Comprando el paquetito de 0.99 Y después terminaron gastando 10.000, 20.000 dólares En el juego, es que así es como Que es el, es el gancho, digamos, que tiene Este tipo de juegos de acá, con esas estrategias De marketing que pueden hacer, pero acá No, acá directamente te quieren Tratar de enganchar con, una, con un precio tan alto Que la verdad, alguien que recién está jugando El juego y ve que te bombardean con precios altos No vas a querer gastar en eso porque de... Para, para lo que te guste el juego, tampoco no es que amerita tanto, o si sea, recién estás conociéndolo como directamente te van a poner 100 dólares es caro, ahora, este este como te digo, este paquete solamente ayuda para la gente que, que recién está comenzando, pero yo dudo que vayan a comprar este paquete porque igual está con un precio muy alto, yo cuando les dije, cuando estábamos en stream les decía que este paquete, porque en el, la filtración salió de que iba a existir este paquete y que era para nuevos jugadores y yo dije, bueno, si es para nuevos jugadores debe tener un precio bajo, no que esté acorde más o menos a la realidad ¿no? de, de un un nuevo jugador que recién está tratando de engancharse con el juego y ver cómo lo enganchas con los precios dije bueno tal vez deba costar $49.90 ¿no? $49.99 o $59.99 yo no creo la verdad que lo pongan en, en $100, dólares estarían estarían locos para ponerlo al precio, al precio real del paquete supone que esto es una oferta de una sola vez o sea te están poniendo un precio sin descuento sin nada por la compra de una sola vez como si fuese una cosa imperdible de, un, de una oportunidad única cuando, pues no, es un precio normal, es el valor normal del, de este paquete. Y encima, solamente 12.500 créditos, no hay fichas de token acá. O sea, ni siquiera te ponen las fichas de token para que tú digas, bueno, oye, al menos para los jugadores, que es la gran comunidad de gente que está en Serie 3, pues por ahí de repente ya les va a causar un poco de interés y me ofreces, pues no sé, 5.000 fichas, 4.000 fichas, 6.000 fichas de token, más este precio. Ahí hay mucha gente que lo puede pensar seguramente, porque sí son fichas para poder conseguir cartas de, de, de Serie 4, Serie 5 tal vez pero no, simplemente te dan créditos y pues no hay ningún otro incentivo más, y eso es lo que se ha criticado bastante en el Discord oficial, o sea la gente está diciendo que estos precios la verdad son un desastre yo coincido bastante con ellos, a pesar de que también reconozco que tiene la libertad los de Marvel Snap de poner el precio que quieran pero hubiesen haber, hubiesen haber uh, pudiesen haber puesto otras opciones o sea, este paquete pro de repente ponían otros tipos de paquetes de repente con un poquito menos de créditos pero con precios de repente más accesibles para las personas 100 dólares me parece demasiado, yo la la verdad no creo que va que mucha gente lo pueda comprar eh, yo pues la verdad este paquete es como que hay mucha gente que, le, que seguramente hasta le va a dar la tranquilidad de decir bueno no muchos los van a comprar no muchos se van a disparar porque la verdad este paquete no vale la pena así es como si no hubiese pasado nada al igual que los nerfs pero bien, muchachos, la preocupación para mí no es tanto de si es que el paquete está excesivamente caro, de que si no se puede comprar y tal, porque al final uno, pues simplemente pasa de, la, de largo y no lo compras y sigue farmeando, pues farmeo free to play es bueno igual. Pero ¿saben qué es lo que me preocupa a mí? Las decisiones que están tomando, las ideas que ellos tienen, el cómo quieren vender sus productos, ¿no? O cómo quieren vender su servicio a las personas. Y yo la verdad siento que este tipo de cosas no les está ayudando, que más bien está creando reacciones negativas ante la misma comunidad y, de, y muy probablemente sus ventas Vayan a ser un poco bajas Y esto saben lo que puede traer Que el tiempo o el tiempo de vida de juego se acorte O que la verdad haya se comiencen a hacer especulaciones Sobre el futuro del juego también Si a ellos les fuese mal con los paquetes Nosotros lo vamos a notar en las siguientes ofertas Si en las siguientes ofertas vemos que Están bajando sus precios Es porque ellos han visto que en su data Al menos o en sus ingresos No han sido muy buenos Y seguramente irán regulando eso Hasta que más gente esté dispuesta a pagar Por lo que ellos ofrecen Y para cerrar las cosas muchachos Los nerfs han dejado un gran descontento en la comunidad, yo la verdad estoy muy descontento con esos nerfs, para mí es como si no hubiesen hecho nada, bajarle un punto de poder pensando que con eso ya arreglaron o ya equilibraron una carta cuando realmente lo roto, está en su habilidad y no en su poder me deja mucho que desear sobre la capacidad que tienen los desarrolladores para poder eh, hacer nerfeos de cartas, para poder hacer equilibrios, no sé la verdad que tanto estén jugando su propio juego pero bajarle uno de poder al líder no arregla las cosas, bajarle uno de poder a Ero no arregla tampoco las cosas, la, el gran poder que tienen estas cartas por sí solas está en su habilidad, y eso ellos ten, tendrían tendrían que, que, que haberse dado cuenta, pero bien, eso es algo que dicen que van a seguir monitoreando de todas maneras estas cartas, van a seguir analizando la data, van a ver qué tal va eso y según eso van a seguir haciendo más cambios vamos a ver si es que ellos quieren hacer si es que van a hacer cambios más adelante, pero ahorita, no sé cuánto, no sé cuándo será el siguiente parche de, de equilibrio, de balance, ¿no? pero pueden seguramente pasar varios meses en que, en que líder y aero van a seguir reinando como una de las cartas más rotas del juego, y y va a seguir creando descontento, así que yo no sé qué, qué tanto quieran ellos estar generando eso, pero ojalá que tengan que hacer seguimiento y vean si realmente cumple o no cumple las expectativas de sus nerfeos y ver si realmente vale o no vale la pena hacer los cambios. Pero bien, si has llegado hasta aquí, yo te agradezco bastante. Recuerda que tienes ahí mi canal de Discord, está totalmente invitado para unirte. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Lo mismo también recuerda, todos los días, de lunes a viernes, haciendo transmisiones por las noches en la plataforma morada. También el en la, en el enlace lo encuentras también en la descripción de este video, puedes acercarte hacer preguntas y ahí estaré yo para poder leerlas así que ya sabes, te espero allí un abrazo para ti